En este video vamos a ver cómo corre el código con la solución a nuestro problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es responder la pregunta, ¿está lloviendo? ¿Sí o no? La respuesta va a ser sí. No puede salir, está lloviendo. Perfecto. Entonces vamos a seguir respondiendo sí, pero esta vez quiero responder sí en mayúsculas. Sí. Para Python... Esto no tiene sentido, por eso es que Python nos va a decir que esta opción no está disponible, aunque nosotros, como les expliqué en el video anterior, para nosotros si sí en mayúscula o si sí en minúscula es exactamente lo mismo. Es la misma respuesta a la, a la pregunta. Para Python son dos cosas distintas, por eso incluimos este else acá al final, que nos permite decir al usuario, si nos das cualquier cosa distinta a un sí o a un no, va a correr este código. Recordemos que hace este código. Este código primero le dice al usuario que esta opción no está disponible y que tenemos que intentar de nuevo. Y asignamos a la variable preguntar true porque queremos que siga preguntando. Entonces, por eso, se devuelve. Y sigue preguntando y preguntando y preguntando porque esta condición de acá, en este bucle, sigue siendo verdadera. Entonces, por eso, vuelve a correr el código. ¿Qué pasa o cómo hacemos para que salgamos de este bucle cuando la respuesta es no. No, dejó de llover, ahora puedes salir. En este caso, lo que hicimos fue, en este elif, cuando el clima, la variable clima, es igual a no, porque la variable clima, recordemos que es la pregunta, ¿está lloviendo, sí o no? Lo que vamos a decir es esto de acá. Dejó de llover, ahora puede salir. Y estamos usando esto nuevo de acá, que es break. Break significa romper. ¿Cómo así que romper? Pues estamos parando el código, estamos rompiendo el bucle y estamos diciendo que nos queremos salir del bucle. Es decir, el código que está en este bucle deja de correr. Vamos a quitar este bucle acá, break, y lo vamos a quitar con un comentario. Recuerden, este código ya no va a correr porque para Python siempre que pongamos el numeral adelante de un texto o de un código, lo que va a entender es que es un comentario que yo me dejé a mí como programador. Entonces vamos a correr este código de nuevo sin el break. Entonces, ¿está lloviendo? Sí. De nuevo, no puede salir, está lloviendo. Respondamos con sí en mayúscula. Esta opción no está disponible. Intenta de nuevo. Finalmente, paró de llover y la respuesta va a ser no. Fíjense que, como clima sigue siendo igual a no, este código corre y preguntar nunca dejó de ser igual a true. Entonces, lo que sigue sucediendo es que este código corre una y otra y otra vez y como se dieron cuenta acá, no ha parado de correr. Python sigue corriendo este código infinitas veces y para solucionar ese problema, lo que usamos es esto nuevo que acabamos de aprender el día de hoy. Break. Vamos a salir del bucle gracias a esta nueva palabra que se llama break, que es romper. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el bucle. De nuevo, corramos el código una última vez. Y está lloviendo. No. Dejó de llover. Ahora puede salir. En vez de escribir esto o imprimir esto en la pantalla infinitas veces, solamente lo imprimió una vez, porque corrimos este código, y después este comando lo que está diciendo es que rompemos el bucle.